Bueno, en este 2 de abril a 10 años de la inundación en la ciudad de La Plata vamos a conversar con una de las vecinas eh, platenses, integrante de la asamblea de inundados eh, inundadas de nuestra ciudad, organizada a partir eh, de esa catástrofe que, que nos sucedió Graciela Húngaro, Graciela, bienvenida, ¿cómo va? Hola, buenos días, eh, bienvenida, eh, gracias no, por favor, bienvenida eh, a vos y gracias por compartir este ratito con Radio Estación Sur. Eh, bueno, contanos en principio qué reflexión se hace ¿no? a 10 años de la inundación. Mira, que estamos con el mismo riesgo, porque si bien se hicieron obras, y no te puedo mentir, porque obras se hicieron, se hicieron dos derivadores, para derivar la, uno para derivar por 31 el arroyo regimiento en, para que no entre casco va, urbano en la calle 68 o sea que antes entraba, pasaba por la esquina de mi casa ahora ese derivador lo hace derivar directamente para en el Arroyo del Gato y después el derivador de 143 que deriva las aguas del Arroyo eh, del Pérez 1 y el Pérez 2 por 143 al Arroyo del Gato eh, faltan puentes, hay un puente de, en 520 y 18 que por... Eh, o sea, que hace un cuello de botella porque hay una, una bombería y no la pueden sacar, y bueno, ese puente hay que ensancharlo, falta el puente de, de, de 15, y de 11, y de 17, eh, faltan obras en el Arroyo Maldonado, eh, puentes y reservorios, eh, faltan reservorios en la ciudad, y además algo muy importante, que la población, ¿por qué te digo que está en riesgo? Porque eh, nadie sabe qué hacer. La ciudad es una ciudad inundable, sabemos que nos vamos a volver a inundar igual o peor, y los vecinos ninguno sabemos qué hacer. Si bien con mi marido podemos, sabemos cuál es una zona alta en mi barrio, o si estoy en, en algún lugar de la ciudad, sea a dónde ir, eh, los platenses no saben y mis vecinos tampoco. Uh -huh. Hablando justamente de los vecinos, de las vecinas de, de la comunidad, eh, que bueno luego se organizó, eh, ¿qué, ¿qué rol tuvieron y, y cómo, cómo se comportaron esos terribles eh, días hace 10 años eh, cuando se inundó la ciudad? Mira, con mis vecinos, eh, yo con algunos, hola, chao, eh, con los más, vamos a decir, más cercanos a mi, a mi departamento, ¿no? Y después del, del 2 de abril... Eh, fue como más, vamos a decir, más estrecho, si querés eh, decirlo de alguna manera, porque nos organi al organizarnos con las asambleas eh, y hacer petitorios, eh, nosotros recorríamos, yo, bueno, tuve que pedir, eh, soy ahora docente jubilada, pero en su momento estaba ejerciendo en primaria, en quinto y en sexto, estuve cinco meses con carpeta psiquiátrica porque la verdad que era pensar en la escuela y llorar porque perdí, en mi casa tiene un metro noventa afuera, un metro ochenta y pico acá y perdí toda la biblioteca. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, eh, como teníamos petitorios para exigirles a, a, al gobierno provincial y al municipal eh, cosas básicas, eh, empecé bueno, a ir casa por casa haciendo firmar ese petitorio, la gente mis vecinos la verdad que me usaron, vamos, no, no en el mal sentido, por favor, no, eh, no pues, en el mal sentido, sino que yo charlaba con ellos y hacían catarsis, hacíamos todos catarsis, así que yo salía por ahí a las 9 de la mañana, eran las 12 del mediodía, y yo, una de la tarde yo todavía estaba hablando con vecinos, que me hacían pasar a sus casas, eh, me conocían porque bueno, eh, yo salgo a hacer las cosas en bicicleta, y bueno, me conocían de ahí, y que yo por ahí capaz que no tenía, no, no, o sea, los registraba, pero no tanto como ellos a mí, y bueno, eh, esa parte a mí me hizo bien, pese a que no, no, pensaba en la escuela y me la daba llorar, claro además de, de la pérdida que seguramente eh, material que seguramente fue mucha había una necesidad de contención también más más si se quiere del orden de, de lo simbólico de lo emocional que era muy fuerte sí totalmente totalmente la gente ya te digo vecinas que después seguí en contacto por después eh, seguir pasando por las casas otro tipo de de, de, de, de vínculos se generó ¿no? Mm -hmm. lamentablemente bueno. Eh, perdón si yo me pongo mal, porque no, es bueno. muy movilizante todo esto, recordar todo esto. Tal cual, eh, es, es aparte, eh, seguramente el sentimiento de, de la mayoría de, de les, los, los y las ciudadanas de, de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, la verdad que es recordar ese día, si bien con mi marido no estábamos en mi casa, porque ese día las dos salimos a... me llevó a practicar manejo para la zona... Cerca de Arana, 600 y 137, yo iba y venía con el auto, se le a llover y ya no pude regresar, no pudimos regresar hasta el otro día a las 7 de la mañana, así que lo pasamos en el auto, en la rotonda del cementerio. Eh, cuando llegamos fue, los vecinos nos eh, subí a mi casa porque una de las vecinas había dejado la puerta abierta porque nosotros vivimos en un pH para dejarnos pasar, pero bueno, yo estaba tan choqueada. Pese a que, ya te digo, no estuve acá en mi casa claro. eh, ese día, ¿no? Salimos uh -huh. dos de la tarde del día 2 y volvimos al otro día a las 7 de la mañana con siete y algo con la casa, el departamento, la verdad que detonado, si quieren después, por más que esto es, eh, es radio, eh, les puedo mandar fotos eh, bueno, de cómo estaba... Uh -huh cómo estaba el departamento, ¿no? Estamos el, en el comunicación el con Graciela Húngara, vecina, integrante de la Asamblea de Inundados en la Ciudad de La Plata. Eh, Graciela, y bueno, un poco el, el saldo positivo, si se quiere, fue la organización, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se organizó esa asamblea después de esos días terribles? Mira, nosotros, eh, al principio con el marido tuvimos una asamblea, eh, y sí, nos organizamos para, porque había, había que ver qué era lo que podíamos hacer. Los primeros el primer tiempo fue, la verdad, eh, vamos a decir, hacer catarsis, que era contar lo que nos había pasado, eh, y era, la verdad que era muy movilizante. Y después nosotros, mi marido, nos fuimos de esa asamblea y estamos ahora en la asamblea en Nueva Tolosa. Después, en, en la pandemia, eh, con la asamblea vecinal Elvira, que también eh, se generó por una necesidad, ¿no? Y en, desde 2015, por, en la Asamblea por un parque recreativo para los hornos, que estamos pidiendo un reservorio. ¿Por qué te, te comento esto? Porque ese reservorio lo estamos pidiendo eh, en 137, entre 70 y 72, que pasa por ahí el arroyo Regimiento, que después, en su momento, en su momento pasaba por la esquina de mi casa, que ya como te conté, en 137, en 131 y 68 ahora deriva por el derivador de 131 uh -huh. hasta el Arroyo el Gato. Ahí estamos pidiendo un reservorio, que es un cuenco, como una, vamos a decir, para que se entienda, una laguna seca, que cuando el arroyo desborda, el agua queda ahí. Claro. Y después se va cuando deja de llover. Y ahí estamos pidiendo un parque recreativo, porque los hornos no tienen, como en la Ciudad de La Plata, cada seis cuadras eh, un, una, una plaza, ¿no? La, por eso te conté. La agenda... Sí, sí. No, no, perdón perdón sí. que te interrumpí, Graciela. Eh, igual iba de la mano con, con esto. La, la agenda sigue eh, vigente, digo, los vecinos y las vecinas impulsan proyectos, impulsan políticas públicas. ¿Nos querés contar cuáles son las principales demandas y reclamos que hoy por hoy siguen ahí muy, muy latentes? Mira, eh, le estamos pidiendo al intendente Julio Garro que implemente el PRRI, que es el Plan de Reducción de Riesgo por Inundación que lo, eh, lo encargó, por decirlo, a la UNLP, a la Universidad Nacional de La Plata, en 2019, plena campaña política, se lo entregaron, estuvo un tiempito en una página, después lo sacaron, en ese plan de reducción de riesgo por inundación están los corredores seguros, el plan de contingencia, el alerta temprana, los centros de evacuados que los vecinos tienen que conocer, eso lo tiene que implementar y bajar a la ciudadanía. O oh, casualidad, a cumplir, al cumplirse los 10 años, que se cumplen ahora este domingo, este 2 de, 2 de abril, eh, firmó un segundo convenio con López Armengol, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, para su implementación. Lo tiene cajoneado desde 2019. No lo da a conocer. O sea que, si yo vos te pregunto, si sabés... ¿A dónde tenés que ir si vuelve a ocurrir otro 2 de abril o una lluvia peor porque se esperan lluvias iguales o peores eh, no sé si me sabés responder eso no no te decía que no y seguramente la mayoría de los eh, ciudadanos y ciudadanas platenses no lo sabemos no es que no lo conocen porque eh, nosotros eh, sabemos que tiene eso pero no lo, no, no, no lo da a conocer no claro no se da a conocer tiene Aparte, los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo surgen del mapa de peligrosidad, que es la altura a donde llegó el agua. Y el mapa de vulnerabilidad, que son los lugares vulnerables, ¿no? uh -huh. una escuela, eh, un hospital, un geriátrico, etc. Esos dos mapas juntos dan el mapa de riesgo. Entonces, por ahí tenés una escuela que puede ser un centro de evacuados, porque es una escuela que no se inundó. O un jardín de infantes, o un hospital que se inundaron y que tienen que ver que, de qué manera evacúan a la gente. Claro. Todo eso, la población lo tiene que conocer para que no pase como pasó el 2 de abril, que la gente en su desesperación abrió las puertas y el agua las arrastró, salió a la calle y la corriente de agua que había, que parecían ríos, pues mis vecinos acá me decían que eran ríos, que parecía un río el agua, cómo circulaba, eh, tiró medianeras y frentes de casas acá en mi barrio. Además de, bueno, de todos los daños, no no solo materiales, sino psicológicos, y la cantidad de víctimas que fueron fatales, que fueron más de, más de 89, que no, se, que, que no se quisieron dar a conocer, que se cerró en 89. Eh, hay gente que, está, que estuvo amenazada y que no habló, que sabe que fallecieron niños, porque a la vera de los arroyos se... Eh, se lo llevó, eh, se llevaron las casillas enteras, y sin embargo, al día de hoy no hay ningún menor. Graciela, eh, no sé si pudiste escuchar al intendente en la apertura de sesiones ordinarias este año, eh, pero ante una consulta del periodismo respondió que no le parece correcto politizar. Eh, la, la inundación, un hecho tan grave como la inundación eh, y, y que él no, nunca va a, a, a politizar eh, el tema. ¿Qué, ¿Qué le decís o qué pensás ¿no? a, ante esto eh, teniendo en cuenta esto que decís que eh, si bien se hicieron obras estamos igual que hace 10 años? mira primero que las obras que se hicieron eh, que se las adjudique el intendente no las hizo el intendente las hizo hidráulica de provincia, son obras provinciales, los derivadores. ¿Qué le digo? Que es un mentiroso, que es, vamos a decir que estafa, para decirlo de alguna manera, a los vecinos, diciendo que no hace política porque no hace política, tenés garro, esto te va a vos, va para vos, tenés tajoneado desde 2019 el plan de reducción de riesgo por inundación y no lo das a conocer. ¿Lucraste con ese, con ese plan? en 2019 y fue tu campaña política. Este año abriste las sesiones diciendo, hablando de la inundación y no te interesa la inundación porque no lo das a conocer porque tenés presión de los inmobiliarios, de los pulpos inmobiliarios como les decimos nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que una propiedad o un edificio que se hace en una zona inundable no se va a poder vender al mismo precio que un edificio. Que, un edificio que se hace en una zona no inundable. Entonces vos protegés a los inmobiliarios. Le hacés re rezonificaciones en humedales. En zonas rurales con riesgo de inundación. Permitís que se siga construyendo en los humedales. Entonces, y aparte mentís. Porque este año, uy, se cumplen los 10 años y firmaste otro convenio con Armengol. ¿No lo pudiste firmar antes? Desde 2019 tienes guardado el PRRI en un cajón. Va a ser, yo lo voy a considerar un asesino. ¿Por qué? Porque si vuelve a ocurrir un 2 de abril, va a haber igual cantidad de muertes. O peor, porque está cementando toda la ciudad, está talando los árboles, está, eh, en vez de arreglar las veredas, las está cambiando, está, nos está destruyendo la ciudad de La Plata, está rompiendo, los, sacando los adoquines y poniendo, eh, poniendo asfaltando. Eso, y no deja espacios verdes, porque donde había un espacio verde, lo está cementando. Graciela, te agradecemos muchísimo. Tu ratito para Estación Sur ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Nos ya, vemos. Hasta luego. Graciela Húngaro, vecina integrante de la Asamblea de Inundados.